¿Qué eh, hora cuatro días? ¿Cuánto tiempo eres? No, no sé. Te estoy tirando un cálculo en realidad, porque no sé. No, porque también depende. ¿Ya, pero del, qué leí de, antes? Eso, eso. Yo me dije, empecé a leerme con los papiluchos. Los papiluchos y toda la volada. Ah, y, y, y, y después pasé, pasé a, la, a la novela sudamericana. Mucho, ¿Cómo que? Vargas Llosa, Cien Años de Soledad, ah, Octavio sí. Paz.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 Ya, no. pero dando algún mensaje o no. era la combata era, en verano. Claro, eso era. Era, una, era la propuesta <ríe> artística que alguien le ofreció, ¿sí? o a lo mejor se burlaban de él y le decían, no, te estoy vistiendo <ríe> igual, igual, yo <ríe> no cachas. <ríe> no, no, pues, no. No, pero, pero, pero sí, un mal, un mal, ejemplo. Hay más, que tener cuidado cuando te diga viste tan bata. Puta, sí. O tener mucha peso también.